Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de su programa Referentes. Hoy, en este sábado por la noche, tenemos un referente que es un embajador de una marca que lleva el nombre de Bolivia, lleno de herencia y legado. Es un referente que lleva los aromas y sabores con la pureza de la tierra tarijeña que nos trae el mejor vino. Hoy en Referentes, Franz Colbert. ¿Cómo está, Franz? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Oscar? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar contigo aquí en Referente. Ya lo queríamos tener, Franz, aquí en el programa. Por supuesto, nosotros, eh, como le decía a esta cámara, invitamos a personalidades en diferentes ámbitos, en la cultura, en el deporte, eh, en el tema empresarial, pero sin duda la familia Colbert. Y ahora que usted lleva ese legado, pues tenía que estar en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos. Vamos a retroceder un poquito, Franks, para hablar de su vida, para que la gente también que lo conoce, pues eh, conozca también el tema de, del trabajo que ustedes realizan como empresa, del trabajo como familia. Pero nosotros queremos saber cómo era don, don Franks en la infancia, cuando era jovencito, cuando era niño. Ajá. No, eh, queridos, nosotros hemos sido al menos... Yo en lo particular he sido acunado en los viñedos, he tenido la oportunidad de, de vivir con mi familia en, me, en medio de los viñedos, de muchas historias de, entre todos mis familiares, de crecer eh, en esos olores de, de asados, de, de amigos. ¡Qué rico! Y, y justamente de vinos, ¿no? Esa fue la cultura en la que nos criaron. ¿Pudo conocer a sus abuelos, Frank? Sí, sí, más bien ellos fueron, ellos y mis padres, y en la familia entera, los que, los que sembraron en mí, ese amor al mundo del vino. Mi, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo Don Julio, y Rosa, sí, pues que fueron los pioneros de la viticultura en Bolivia, eh, fueron los que en realidad nos inculcaron a todos nosotros, a la tercera generación, a involucrarnos en este mundo de la viticultura. ¿Qué recuerda de, de Julio y de Rosa? Yo tengo los recuerdos más vívidos de ellos, siendo muy cariñosos con todos nosotros. Ellos han sido muy apegados eh, en toda nuestra, nuestra actividad, nuestra vida, nos inculcaron en el deporte, la vida sana, la vida al aire libre, y poder compartir siempre en familia. Y muy queridos, pero también nos disciplinaron muy bien, muy alemanes en ese tema. Ah, ¿no? claro, ¿no? Así la disciplina sobre todo, la puntualidad igual, me imagino. Correcto, correcto. Claro. Frank, este, me imagino que de niño usted correteaba, pues, ¿no? Por los viñedos allá en Tarija. ¿Tiene alguna anécdota de aquello? imagino muchas, pero de niño, quiero una más. Muy interesante, muy interesante. Sí, eh, la verdad que nosotros hemos, como te decía, querido Oscar, nosotros nos hemos criado eh, en la finca, en la hacienda, en la hacienda de Don Julio, en Santana. Y, y cada vez mi abuelo hacía cada fin de semana una reunión familiar. Y nosotros sí. cuando éramos niños, eh, uno de mis primos decía, bueno, vamos a buscar eh, horneritos porque queríamos tener un hornerito, como recuerdo. Ah, ya. Yeah. Y esas travesuras, después de ir a, a buscar un hornerito, uno de mis primos se cae en una sequía. Se cae en una sequía y teníamos que volver a la, a la casa a contar a los papás que nuestro primo se cae en la sequía. <risa> ¿Y cuántos metros era largo? No, era uno, uno, un par de metros, digamos, ¿no? pero era todo embarrado a limpiarlo y por esconder la travesura, digamos. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí, esas anécdotas de niños. Sí, Qué sí. linda, ¿no? Bueno, y... En esos eventos que se hacía cada fin de semana, donde no puede faltar, obviamente, en Tarija, el churrasco y los vinos, por supuesto, ¿se hablaba en esas charlas de, de lo que era ya la empresa Colbert, de, de los primeros inicios? Sí, sí, la verdad que, que mi abuelo siempre trató de involucrarnos en esa cultura, porque creemos que el vino es cultura. ¿no? El, el vino es, es, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que conocer sus orígenes. Y hay que saber disfrutar, ¿no? El, el cómo degustar, el que siempre esté un vino en la mesa es parte de... Es una comida más bien, ¿no? Es, claro, una, ¿no? es parte de una comida, es un alimento. ¿Y ustedes eh, recuerdan cuál fue el primer vino que produjo Colbert como tal? Así, eh, tal vez eh, un vino tradicional. El, en realidad ven fotografías, digamos, que sí. tenemos antiguas de mi abuelo eh, ahí en la hacienda, que tenemos en la mesa el vino del Chapaco. Ah, sí. antes que sea col. Ah, ya, así se llamaba. Así se llamaba. El hasta, hasta el 62... ¿Qué variedad era? era? el chapaco. Era un corte, diferentes variedades. Ah, ya. Era un corte, diferentes variedades y era un vino litrero. Ah, mira, de un litro. Sí, sí. para ella los... el 63 se fue... Se Qué se lindo. Bueno, Tarija es una ciudad llena de encantos que, que sin duda trae también emociones, trae vivencias. En su adolescencia, ¿cómo era Franks? Eh... No, lógicamente hemos sido, como todo adolescente, muy eh, dinámicos en nuestras actividades. Nos, como te decía, que nos inculcó mucho el deporte, de ser muy curiosos, el, el tratar de, de siempre eh, inculcarnos eh, esas actividades. muy lindas, de ir al campo, de explorar, de, de mantenernos siempre unidos a la familia. Pero en lo particular, eh, me ha gustado mucho el diseño, el, el, el, el dibujar, el ampliar, digamos, ah, la ampliar la parte artística. Y capaz es así también que me ha guiado a mí a, a, Al mundo del vino también, ¿no? La parte artística Claro, sin duda, Frank Y tengo entendido, no sé si me equivoco ¿Te gustaba el Bicicross? ¿Sí? Hacíamos Bici Montaña Ah, sí. Mira, sí. Teníamos un circuito en Santana y más bien ahora hay un evento que termina en Santana porque tengo mis primos también que son fanáticos de la bicicleta. ¡Ah, qué genial! Era equipo andaluz que termina <risas> ahora en, en la hacienda. Espectacular, sí, nos gusta mucho. La, la bicicleta. ¿Hacen eventos periódicamente allá en Tarija? El, el, el ciclismo ha crecido muchísimo en Tarija y la familia eh, auspicia mucho a los ciclistas, mucho en, esa, en ese deporte en específico. ¿Y de cómo llegas al tema del ciclismo, Frank? Creo que es, es, un, es una herramienta para liberarte, digamos, de, de, de toda la rutina de, de todos los días y te encuentras en un deporte, explorando lugares y hay paisajes muy lindos en tu claro. para pasear. Y hay mucho también de ruta, ¿no? ruta y montaña sí. que está muy lindo. ¿sí? Ah, qué bueno. Y ustedes están ahí apoyando también, ¿no? Eh, ¿Pensaste en, en ser otra cosa? ¿O el, el mismo hecho del legado Colbert ya lo tenías en el ADN que, que no hubo duda de que puedas... Eh, no sé, dedicarte a realizar otras actividades fuera de lo que eran los vinos. La verdad, nuestro abuelo y en lo particular mi papá nunca nos, nos condicionó, digamos, claro. a continuar el legado. Y yo empecé estudiando arquitectura. Uh -huh. Y después, eh, eh, en, en una decisión de nostálgica, decidí eh, vincularme más en la viticultura, eh, me gradué en neología y después en viticultura, y la verdad no me arrepiento porque tiene la oportunidad de convivir mucho con mis papás, mis abuelos. Claro. Y, y en la mejor oficina del mundo, que es un viñedo, ¿no? <risa> ¡Qué lindo escuchar <risa> aquello, ¿no? ¿Crees que tu vida habría sido distinta sin llevar el apellido Colbert como tal? Mm, yo creo que en cierta parte sí, ¿no? Porque hay, hay, <risa> hay una responsabilidad por el apellido, hay, hay un, una cierta necesidad de búsqueda eh, de una impronta muy vinera, digamos, en el apellido, pero capaz si hubiesen eh, tenido otra vida hubiese perseguido algo parecido, creo que eso ya está en la genética. Claro, sin duda, ¿no? Y además te trabajas en el arte, sabemos muy bien... Eh... A detalle de todo, de cada una de las cosas que, que, tú, que tú estás dentro de la empresa, como la familia, pero también lo que son los vinos, eh, hasta el color, ¿no? Me decían, elige todo, Franco. Sí. Estaba vestido de todo, pero porque es parte, ¿no? Es la pasión de hacer eso, sí. ¿no? De, de todos los días, ¿no? Sí, totalmente, es, es la pasión. <risa> ¿Y cómo nace en realidad, me decías, el vino El Chapaco, pero eh, tus abuelos de, de hacer un vino para Tarija sin pensar en lo que ahora ya es la empresa? Y como nosotros sabemos, hasta en una industria internacional y muy reconocido los vinos en diferentes eh, escenarios, de los cuales ah, inclusive tienen hasta galardones. Ha sido, creo que ha sido en realidad una apuesta, ha sido un riesgo muy fuerte de mi abuelo en un industria que no existía. Él como pionero empezó un eh, poco a poco, él soñaba con alguna vez producir 15 mil botellas, o sea, ese era su meta. Su sueño. Ajá, algún día y mi abuela, sus cinco hijos involucrados en el negocio, para poder de alguna forma materializar el sueño del papá, ¿no? de don Julio, de nuestro abuelo. Y creo que nunca se imaginó que esto siga y se siga fortificando y siga creciendo y en la tercera generación. ¿Tienes un sueño parecido? ¿Producir cuántas botellas? ¿Un número? ¿O llegar a algún lugar? No sé. Lo que me encantaría creo eh, que suceda en este mundo vitivinícola boliviano es que encontremos un reconocimiento mundial de este tesoro que es la vitivinícola boliviana. Pero ya de lo de tienen ustedes, ¿no? Pero quisiera que sea... ¿Qué falta? Sí. Sí, sí, creo que estamos empezando, ya existen reconocimientos puntuales, digamos, de nuestros vinos, pero quisiésemos que explote y que en realidad se descubra. Sin duda, ¿no? ¿Cómo fueron recibidos los vinos en el extranjero? Sabemos que muy bien, pero me imagino que el trabajo ese previo es lo que queremos conocer un poquito de, de llegar tal vez los contactos a... ...a diferentes países, porque ya la gente y nuestra audiencia... Eh, ...la gente que sabe de vinos y los que no saben de vino... ...ya saben que Colbert es una marca embajadora en otros países... ...pero el trabajo de planificación, la logística... Oh, es fascinante, es fascinante porque... ...ese factor sorpresa en los grandes, en los grandes gurús del vino... ...por decirte, James Sackling... ...uno de los grandes del mundo del vino... ...y, y la verdad la sorpresa al poder degustar nuestros vinos... ...y calificarlos con altísimos puntajes... Eh, eh, es, es, es un trabajo porque tenemos que en realidad tener un acercamiento a personalidades del vino que son poco accesibles se puede decir no uh -huh. Andreas Larson Tim Atkin pero eh, gracias a Dios eh, hemos tenido la posibilidad de llegar a ellos que degusten y tenemos por ejemplo ahora medallas reconocimientos en Europa en Francia en España en Bélgica entonces uh -huh. eso fortifica eh, a la industria tienes una gran responsabilidad como embajador de la marca Colbert eso todos lo sabemos pero yo te decía, insisto en el tema de, de, de las metas. ¿A dónde te, te gustaría llegar ya? Como decir, esto es el trabajo que yo he hecho toda mi vida y me imagino que las próximas generaciones serán las que se encargarán de seguir cultivando aquello. Creo que si hay un sueño a perseguir, sería que nuestros vinos estén catalogados entre los 10 mejores del mundo. ¡Ah, mira, qué lindo! Creo que a perseguir, eh, es un sueño a perseguir, es muy difícil, estamos todavía en pañales, pero todo es posible, si no persevera. Todo es posible, eso es lo más importante, sí. ¿no? Sin duda. A ver, háblanos un poquito más, la gente que está en Tarija eh, conoce la ruta del vino, eh, conoce las familias que hacen vinos, pero cuando llegas a Colver sin duda es una tradición. Sí, sí, justamente esperamos desde octubre ya abrir las puertas de nuestra hacienda, Creo que es una, es una casa viejita donde empezó todo, ya son casi 60 años de trayectoria sí. y siendo los pioneros tiene esa impronta muy fuerte de tradición, de, de, de legado y queremos justamente eso, que la gente ex, tenga esa, esa experiencia vívida de degustar un vino en el lugar, que se lleve esos olores, esas sensaciones a su casa y que le encuentre una plusvalía muy interesante al vino boliviano. Porque eso es lo que nos falta, generar conciencia en el consumidor de que el vino boliviano es de altísima calidad y tiene todavía un potencial muy grande de crecer. ¿Hace cuántos años que te haces cargo tú de la empresa? En, en realidad yo trabajé en, en la parte de los viñedos como encargado de la materia prima por, desde el 2002 pero estoy ahora como embajador de la marca hace dos años. Dos años. Sí. ¿no? ¿Y, sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es mucha más responsabilidad, más trabajo? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente, pero es, es fascinante involucrarse, como tú decías, querido Oscar, eh, en varios procesos y tratar de aportar en cada uno de ellos para maximizar la presencia y que la gente empiece a, a, a tener este reconocimiento de nuestra marca. ¿Cuántos productos tiene Colbert, Frank? En realidad, como puedes ver, eh, eh, queridos Osquita, tenemos una variedad muy grande de, de, de productos. Eh, tenemos desde los vinos clásicos, tenemos los vinos... Eh, muy conocidos los clásicos. Los clásicos. ¿Quién no cura? tiene en su casa y por lo Y están espectaculares, un clásico, ¿no? te digo. Sí, ¿no? están sí, espectaculares. Sí, sí, sí. Y tenemos también la gama de todo lo que es los single vineyards, los block, las cosechas especiales como el estelar. Hace poco tiempo sacamos el flamant rosé también. Así, ah, lo, lo vi, lo vi. Fernando Rosé, que está sí, espectacular, es un Rosé de Cira. Después también tenemos el Bicentenario, que es un, es, un, es, un, es un blend espectacular. Y la línea íconos, ¿no? Todos los claro. íconos, desde Cadernet, Malbec, eh, Don Julio y Elia Rosa. Ah, mira. Eh, vamos a, por lo menos uno vamos a probar más adelante. por es favor, Espectacular. Querido, para que podamos compartir. Está también con nosotros Luchito Guzmán, que eh, le hacemos la invitación porque esta noche tiene que ir usted a donde es la invitación donde toda la gente con el que conozcan vinos o no y quieran también aprender un poquito más Wine Fest está en el Club de Tenis La Paz aquí en la ciudad eh, en la sede de gobierno entonces estaremos hablando también con nuestro amigo Luchito Guzmán ya después de la pausa nos vamos a ir nosotros a un corte querido Frank tenemos otros sectores queremos conversar contigo y en base a eso vamos a ir charlando y conociendo más a la familia Colbert ¿te parece? perfecto muchas gracias muy bien pausa y volvemos con mucho más de su programa Referentes Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más de su programa referentes. Estoy seguro que están disfrutando esta noche de la edición de Avia Yala. Por supuesto, nosotros como todos los sábados a nivel nacional con este programa que sin duda intenta llegar a nuestra audiencia con referentes de la sociedad boliviana. Querido Franz, estamos nosotros ya en un sector que se llama Tertulia. Hemos puesto tu fotografía en las redes sociales una semana antes. Y la gente va escribiendo y nos va realizando diferentes preguntas. Pero para aquello tenemos nosotros eh, generalmente to todos los programas. Invitamos un vinito. En este caso, ¿cómo estás tú con Colbert? ¿Cuál nos puedes ofrecer para que podamos degustarlo esta noche? Te... Mm, sugería de escuchar este Cira. Ya. Cira Single Vineyard, un blog que es, como decía Luchito, es el hijito de Don Julio. Ah, Es un Cira. A ver, adelante por favor. Vamos explicando un poquito cuáles son las características de este Syrah. El Syrah, como, como bien sabes, es una variedad que tiene orígenes en Ródano, en Francia, ya. pero tiene muchas, muchas facetas en, en el resto del mundo. Por ejemplo, en Australia es un vino mucho más denso, más corpulento, Mira. pero los vinos, los vinos eh, del Ródano son vinos más de fruta. Te, vas bajas desde la parte más norte, desde Cote hasta Hermitage y te encuentras con vinos que son ah, eh, más cárnicos, más frutales y que tienen eh, eh, esa capacidad aromática muy intensa. Entonces, capaz este estilo de Cira es más por ese lado, por ah, el lindo. estilo francés. A ver, por favor. Realmente el tema del vino es una cultura que todos tenemos que aprender. Sí. ¿no? Y, conocer un poquito. Y, y la verdad que ayuda a, a, a poder eh, eh, apreciarlo mejor. Claro, ¿no? Además, eh, sin hacer publicidad mi amigo Lucho, pero el Winefest, eh, toda la gente que va, eh, siempre aprende, y eso es lo lindo, de conocer los vinos. Sí. Y, y ustedes, en su stand también, son parte de, de esa experiencia que se vive, ¿no? ¿Por qué brindamos, Franz? Brindemos por Winefest, yeah. que sea un éxito, que seguro va a ser así. Yo decía, el sitio capaz es la feria de vinos más alta del mundo, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Dudas? Y no, y no solo por la altura, sino por la por el nivel de de productos que existen, claro, ¿no? Y de empresas que están también y que son parte de aquello, ¿no? Salud, salud, salud por el Coro de igual. salud por el sí, sí. Qué rico, mm. la verdad me encanta. Sí, sí es muy aromático, ¿no? sí, se siente, sí, ¿verdad? Sí. Además muy lindo. Sí, tiene especies también, aromas. Mira, en boca, ¿no? Se siente muy redondito. Sí. Además, ligero un poquito, ¿no? no sí, es tan sí, eso, ¿no? Es, es tal cual, es muy pelado es muy elegante, no es, Estoy aprendiendo. Pesado. El otro día hubo una carta para periodistas de ahí los los lo, lo enseñó <risa> Lucho Guzmán. <Está, risa> estamos ahí hechos los Pero está ya, en, ya estás en experto, ¿no? Yo creo que entre fácil y intermedio. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, ahora en nuestro sector de tertulia, Franz, ¿estás listo? Sí. Muy bien. La gente, como te decía, comienza a escribir. Gracias a toda nuestra audiencia que eh, siempre está cada noche compartiendo con nosotros. Dice. Qué lindo verte, Franz. Un abrazo desde la Chura Tarija. Cuéntanos qué travesura realizaste dentro de los viñedos, Carla Ceballos. Tendría que conseguir otra travesura, entonces, ¿no? Sí, a ver, a ver, otra que hayas <risa> hecho así tú. que. Eh, a <risa> ver, en, a, a ver, en adolescente. Yo lo yo voy a meter mi, ahí mi... ¿En adolescente llevaste a alguna chica así a tomar un eh, hay, por, por ahí estaba yendo, ¿no? <risa> la verdad es que ha sido cuando... A, bueno, mi, a mi esposa Anita así fue como la conquisté <ríe> la, la llevé a Santana y en la casa de Hacienda eh, me pude organizar de ponerle musiquita unos vinitos y ella no se imaginaba, no conocía el, el lugar, de ahora que iba a preparar un poquito ahí para poder conquistarla ya estabas eh, con buenos puntos <ríe> adelante no claro. pero ha sido, ha sido interesante porque el, el campo el viñedo tiene esa magia no claro, y es muy romántico y creo que más que una travesura eh, infantil, así más romántica, una travesura más romántica, mi querido escritor. Jocelyn Álvarez de La Paz, te mando un gran saludo, dice que ella es experta en vinos y que le gustan los vinos Colbert. Jocelyn, gracias por sintonizarnos también. Agradece también a la producción y al programa. Pregunta, ¿a qué edad te enamoraste, Fran? Uy. A qué ver. Interesante. <risa> así son las preguntas <risa> de la audiencia. Ya, ya bien, bien, perfecto. Eh, no, cre creo que. Eh, el 2016, cuando la conocí a Anita, mi esposa, eh, fue una tarde que fuimos a tomar un café y cuando la vi, eh, yeah. ya me imaginé cómo puede ser la vida con, con, con ella. ella y he dicho: No, esto yeah. esto es un, creo que es un flechazo. ¿No? <risa> es, es, hay algo ahí. ¿no? Claro, qué, qué lindo. A ver, la siguiente pregunta, Andrew Algarañas desde Santa Cruz, manda un saludo, dice igual, me encanta el vino Colver, gracias y un saludo a toda la familia, dice, les mando un gran saludo. Entonces, Andrew dice, los chapacos son lentos, bueno, no sé, es un estereotipo, dice, ¿tú eres lento para enamorar o eras? Sí, <risa> Tengo sí, Tengo alta audiencia sí. femenina sí, hoy, Sí, sí, interesante, sí, creo, creo que sí, no he sido no, no, no muy voraz, digamos, he sido un cazador que ha ido la huella poco a poco cuánto tiempo tardó en, en conquistar el amor eh, de tu esposa en realidad eh, hemos tenido una relación prematrimonial de seis meses pero ha sido digamos paso a paso ah, sí, como sí. seis meses tengo una pregunta mira hasta poético se volvieron Carolina Sánchez dice manzana del pecado o uva del deseo Ala, qué interesante ¿no? <risa> No, yo tengo que ir por la uva, seguro, claro. <risa> <risa> salud, <risa> salud, salud. Qué delicioso <risa> el vino. Me encantó, mm. la verdad, muy bueno, me gusta. Vamos con la siguiente pregunta, a ver, ¿quién nos dice? Carlos Cuellar, igual desde Santa Cruz, gracias a Santa Cruz que nos sintoniza a través de la señal de Avia la Televisión, dice... Ser embajador de una marca como la de los Vinos Colbert te trajo muchas satisfacciones. ¿Cuál fue la que más recuerdas? Creo que la que más me marcó fue cuando tuve la oportunidad de viajar a, a Napa Valley y conocer a Bo Barrett, que es el dueño de Chateau Montelena. Y la sorpresa de él al escuchar que en Bolivia se haga vino, y los comentarios cuando me envió después de que haya probado Don Julio. Yo le regalo una botella de Don Julio. Ah, mirá. Y él me escribe, me manda una foto y me dice: Estoy sorprendido por la calidad. Es un vino de muy alta gama y te felicito. Eso, capaz, es lo más gratificante que puede tener hasta ahora, digamos. De Salud por aquello. Cinco. Salud, Nos te encanta, por favor. Aprovechando a servirnos el vino Sirá. Eh, Franz. Marlene Jiménez, de Tarija, te mando un abrazo. Dice, qué lindo, todos los días en la mesa de un tarijeño está un vino colver Mirá, qué lindas palabras, Marlene. Gracias también por sintonizarnos. Dice, ¿usaste tu apellido para salir de algún apuro? Yo sé algunas. Dice, no sé. <risa> no sé. A ver, dime. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. <risa> Pero esta hija debe ser reconocida. Es capaz alguien se entera que era Colversito y a ¿Claro? ah, ah, no no es allá, Está en su auto variadito, <risa> ¿no? Puede ser. Puede <risa> ser. Ser. <Pueden> ser, <risa> ser, exactamente. Salud, claro, muy conocido, sí, es que Frank, está bien, ¿no? <risa> <risa> <risa> a ver. Stephanie Valdés. Stephanie Valdés dice, eh, saludos para los amigos de Colver. ¿Alguna vez te has emborrachado y tú, cuando eras joven y tus papás te han llamado la atención por aquello? Sí, yo creo que lección aprendida, ¿no? Y tenemos, tenemos que aprender de nuestros errores y es muy importante crear esa educación sobre cualquier bebida alcohólica y más aún el vino, porque el, el vino es esa cultura. Es la cultura de siempre compartir, pero con medida. Claro. Y hemos tratado en el tiempo de que esa cultura se vaya fortificando, porque ahora uno trabajando de esto, tiene esta oportunidades de degustaciones, digamos, de, claro. de muchas copas. Pero ya lo tuyo y es trabajo, tienes, no que, es... tienes que, <risas> que saber manejarlo, ¿no? Y siempre, ese es lo lindo de la cultura, ¿no? Claro. Con un límite. César Ríos nos manda un saludo, igual desde Santa Cruz de la Sierra. Gracias a César. Dice, ¿cuál es su maridaje favorito, Frank? ¡Oh, espectacular! Eh, le voy a dar dos. Uno que me parece espectacular, que es el sira con cordero. Me parece excelente porque eh, las especies... El, el sira tiene un, un compuesto que se llama rotundón, que es justamente el, el mismo químico que se encuentra en el aceite de pimienta. Y ese, ese compuesto con cordero a, a, al horno, ¡qué espectacular! Y otro que me encanta es un cabernet soviñón con hamburguesas. ¡Ah, qué lindo! Me encanta, me encanta. Entonces, capaz es capaz eso es una combinación de algo muy musculoso, muy estructurado, como un cabernet Sauvignon con algo graso. Y es, es así desde el cabernet que va cortando las grasas, cabera claro. que te construye en boca, es espectacular. ¡Qué rico! Marlene Rivero, desde la Ciudad del Alto, le mando un gran saludo. Salud, también dice felicidades a la familia Colbert. Eh, pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué elige Franz? ¿Un buen vino o un buen beso? Creo que en ese orden. Ajá, No, no. No, somos medio rústicos, nosotros. Saludos, saludos. Saludos por el, el, que... el virus, por los virus covers. Qué delicia, realmente. Mm, no, se ha abierto un poquito, ¿no? Está ah, muy, muy lindo. ¿Tu familia es muy unida? Sí, sí, sí. Mi abuelo. Siempre eh, trato de hacer eso, ¿no? De que la familia siempre esté unida, de que nosotros tengamos que tomar las decisiones siempre eh, para el bienestar de la familia y que eso sea prioridad en la vida, ¿no? Todo lo demás, todo lo demás en la vida se va o se queda uh -huh. y se, la verdad que no, no, no forma parte de, de nuestras vidas en realidad, ¿no? Ana Karen Callaú, te mando un gran abrazo, dice lo conozco a Franz, le mando un gran saludo a su familia, somos de Tarija, yo ya vivo en Santa Cruz, gracias Ana Karen, Mira, hemos tenido bastante audiencia de Santa Cruz y de Tarija esta noche, pero Franz eh, pregunta, eh, como todo chapaco, ¿sabe alguna copla, algún aruaro? La verdad, que en ese tema soy muy malo. <risa> no, pero le gusta, no. me imagino que cada evento que hacen debe haber ahí los. Me, me gusta los el folclore, ¿eh? Pero sí tengo muchos amigos que son capísimos en ese tema, ah, ¿no? ah, qué lindo, sí ¡Qué sí, sí ¡Qué genial! Sí, pero yo, yo no, en la particular no. Bueno, eh, brindamos otra vez por Winefest, por Colbert. Y de esta manera has pasado muy bien, has respondido todas las preguntas <risa> en la tertulia. Gracias, gracias. Salud. Salud. Salud, queridos amigos. Salud. Y disfruten ustedes también allá en casa, ábranse una botellita de Colver y compartan con nosotros. Está en referentes en los estudios de Avia Yala, Frank Colbert. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por su preferencia. Continuamos con más. Les agradezco a todas las personas que nos están escribiendo a nuestra página de Avia Yala Televisión. No se olvide la transmisión en vivo y en directo en Avia Yala TV. Y por supuesto también la página web oficial www.aviayala.tv.gov. Usted le pica en la señal en vivo y puede ver no solamente referentes, sino también todos los programas que produce nuestro canal. Para la gente que recién se ha incorporado, está con nosotros Frank Colbert, Dueño y obviamente representante, embajador internacional de los vinos Colbert Querido Frank, tenemos una sorpresa que nos trajiste hoy Justamente, justamente Hablábamos de Syrah hace un momento atrás, querido Escritar Y este es un Syrah Rosé O un Rosé Syrah Qué Genial Y es un espectáculo porque es, es un método de elaboración Como se lo hace en Provence, en Francia Y se llama Flamant Rosé Porque hace referencia a los flamencos que están en, en, en, en Taxara y lo que hacemos es un aporte a la preservación de las especies de flamencos que viven en la zona, que están en es peligro de extinción, lindo. entonces queremos hacer justamente eh, una estrategia para poder salvar a estas especies, y el vino es un espectáculo, ¿no? y cuando lo pruebas te hace, y, y cuando lo ves te hace referencia a la, a la zona, a la zona de Taxar, el Tarijeño, es un espectáculo. Qué genial, qué genial, qué para, es, es para una... que lo veamos a ver aquí nuestra audiencia, les hacemos un plano detalle, por favor. Ustedes lo pueden pedir. en Bueno, Colbert está en todas las tiendas, hasta las más grandes, supermercados y hasta las tiendas más pequeñas. Se encuentra ahí. Vamos a ir girando un poquito, me dice producción, para que podamos verlo. Ahora sí. Además, la etiqueta, la presentación, qué genial. Sí, sí. Y este, y este, es, este es un regalito para La Paz de... y se nos viste en WineFest. ¿eh? Ah, mira, va a, a, estar estar a estar en WineFest. Va a estar en WineFest. Todos los productos igual, la gente sí, va a poder sí, sí. adquirirlos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, qué genial. No, y la presentación me encanta, ¿no? O sea, cuando se habla de vinos rosados o de colores de gamas mucho más bajas, se dice que es para las damas, ¿es cierto? Creo que no. Desde mi punto de vista eh, eh, es un vino que yo le llamo en todo terreno porque va con un espectro muy grande de comidas. ¡Qué genial! Y es muy fresco... A veces con amigos degustamos una de estas antes del asado Ajá. y a veces nos cuesta pasar el tinto, nos, nos, ah, que nos quedamos es muy buenos, claro, ¿no? muy rico. Tins, claro, mira, que querido Franz, vamos a pedirte que puedas ver la pantalla en nuestro sector de Bitácora en estos momentos. Vamos a ir repasando y rememorando algunas imágenes de tu vida. Por favor, producción, ¿quiénes son ellos? Es don Julio Colver y Elia Rosa Campera. Señora Elia Rosa. Mis abuelos. Mis abuelos. ¡Mira qué linda imagen! Es el, de, ajá, el día de su matrimonio. ¿Qué? ¿Qué? Y, y, y, como, y como referencia, si, si vemos en la botella de Don Julio, uh -huh. eh, justamente sacamos el perfil de mi abuelo de esa fotografía uh -huh. para hacer esta etiqueta. Lo que queríamos hacer es que represente de una forma muy Ay, subliminal de que mi abuelo siempre tenía en su mente a mi abuela. Entonces Ay, está la silueta de ella, justamente esta fotografía y de él, en ese momento tan importante. Es lo, que, es lo que decíamos, ¿no? Ah. Eh, todos los productos de Colbert tienen un, y lo mismo tienen un detalle y, y espero que la gente que cuando comience a comprar se dé cuenta que no solamente es un bonito diseño, una linda eh, tipografía, sino que tiene un concepto detrás, ¿no? Que es el que sí. ustedes han trabajado de, de, de generación en generación, de la tradición que es Colbert, ¿no? ¿Qué les dirías a tus abuelos, Franks? Bueno, primero que nada, que los extraño mucho, ¿no? De que los extraño mucho y que estén tranquilos de que su legado perdura y de que esto da todavía para largo, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. ¡Wow! Uh, a ver. Claro, esta es, este es una hermosa fotografía. Eh, <risa> mi abuelo, Julio, mi abuelita Elia, mi tío Eric. Ajá. Aquí está, está mi, mi tío eh, eh, Eduardo. Ya. Está mi tío Herbert, mi tío Julio y mi papá Jaime. Él es tu papi, el, sí. el, el, el niño. Sí, y, ¿Cuántos y, y, años tendría? Oh, debe tener unos 12 años, estimo. 12 años. Ajá. Lo lindo de esto es que ahora, digamos, podría hablar de esta otra botella, que es de Elia Rosa. Ya. Porque este es un corte de cinco variedades. Ya. Y, y se, la, se la hizo porque ellos... a los, los cinco, cinco hijos. hijos. Sí, y sus cinco hijos que estuvieron siempre... ...al lado de sus papás en todo el emprendimiento de Vinos Colón. ¿no? ¿Viven todavía los, tus tíos? Eh, desgraciadamente solo mi tío Herbert y mi papá están eh, vivos ahora... Claro. ...pero en, eh, en nuestro corazón están por siempre mi tío Eric, mi tío Eduardo, claro. mi tío Julio. ¿no? Ah, mira, qué linda, ¡Qué linda imagen realmente! Si la podemos poner nosotros en grande, por favor, para que podamos apreciar nuestra audiencia... También, toda la familia Colbert. Entonces, ahí también tienes los cinco cortes en Sí, en el vino. sí. Y, y, y ¿qué pasa? me preguntaban ¿cuál es la diferencia de assemblage Porque se, eh, aquí en el, en, perdón, en el Elia Rosa uh -huh. dice assemblage y no dice Blend. Uh -huh. Entonces, el assemblage todavía es una tarea muy, más difícil para el enólogo porque esas cinco variedades, eh, que es el Syrah, el Cabernet Sauvignon, el Tempranillo, el Malbec y el Merlot, las, las hacen el corte antes sí. de la crianza en barrica. Termina la maloláctica en barrica, se hace el corte y entra ya en barrica, a crecer en barrica en su conjunto. Entonces, amalgama en barrica es muy diferente a hacer el blend después, posterior. Muy bien. Vamos, la siguiente imagen, por favor. Oh, a ver, esta fotografía. ¡Qué increíble! Esta es mi, él es mi abuelito Julio, mi tío Eric y este señor de aquí, el, el operador de la máquina que también enseñaba a Julio, y que mi abuelo lo contrató y sigue ahora trabajando con nosotros, y tiene una viñita al lado, que mi abuelo le regaló, y vive, ah, vive al lado de la hacienda ese señor. Ah, mantiene. Sí, de... Julio Vega se llama. sí ah, mira, Un saludo para don Julio Vega, sí. ese cariño que le tienen ambos, me imagino, a la familia sí. Colbert. Qué bien, qué linda imagen. Para que veas mi producción. ¡Qué barro! Trabaja. Si no, y atrás veo, por ejemplo, aquí veo a mi tío. A ver, aquí está mi tío Eduardo y mi papá. A ver, ah, aquí está. De fondo, Apenas, de fondo. No, ah, no los había mira. visto, a primera vista, pero ahí están. ¡Ah, mira, qué lindo! ¡Qué buena fotografía! ¡Qué linda imagen, no? ¡Mirá! ¡Qué buena fotografía! <risa> bien, ¿no? Esos recuerdos de sí, familia que, que se tienen, ¿no? Y, y, y ese D7, ese Caterpillar uh -huh. D7 sigue trabajando hasta el día de hoy. ¡Ah, qué bien! Sí. Qué bien. Vamos, la siguiente imagen, por favor. Uy, qué buena foto. A, a ver, cuéntanos sí, y no. explícanos un poquito de qué se trata. Ay, estas, estas son las cosechas, una <risa> de las primeras cosechas de mi abuelo, con mi abuelita. Siempre con tu abuelita, ¿no? Sí, increíble. Muy amoroso, sí, ¿no? Porque se, sí. en las fotos lo vemos siempre avanzando. Y antes las fotografías no se tomaban que un ratito pose, era Exacto. natural, ¿no? Él, él siempre decía, es mi compañera, es mi compañera. En todo lo que hacía. ¿Te has aprendido compañeras. eso también con tu esposa? Sí, sí, sí, creo que todos hemos tenido ese. Es el legado. los valores buena. también, sí. ¿no? Qué bueno. Hay con la gente que producía. Sí, ni este tipo de cosechas. Todavía eran, eran, eran, eran en, en parrones. ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! Salud. Bien. ¡Salud! ¡Salud por estas imágenes! Por rememorar aquello. Wow. ¿Cómo te sientes, querido Franks, en estos momentos? La verdad que me has tocado aquí en el surdo ¿no? <risa> <¿Cómo estás risa> sí, sí, muy nostálgico, pero... Al igual también, que los vinos, es un trabajo que tenemos... Todos, ¿no? Simplemente la producción, el área sí. de operaciones, camarógrafos. Intentamos hacerlo igual con pasión nosotros y hacerlo Se sentir nota. bien a nuestros entrevistados. Qué linda imagen, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente trabaja en Colbert? En realidad, el, el, la industria del vino es, es una cadena muy grande. ¿no? Nosotros tenemos eh, viñedos que son casi 157 hectáreas productivas hoy por hoy pero son familias involucradas, claro. ¿no? Lógicamente esto va más allá de un grupo de personas. En la empresa sí pueden ser alrededor de 60 personas en, en, la, en la bodega, pero en campo es, es, claro. es un tanto mucho más grande, ¿no? Claro, y ustedes trabajan con esas familias, ¿no? Sí. Que igual sí. esas familias tienen desde hace muchos años sus hijos, también van, ¿no? Claro, es, es una claro. casa muy grande, sí, es una claro. casa muy grande y esto involucra a mucha gente y eso es interesante de, de, de poder eh, concientizar a la gente, ¿no? De que... Claro. No es un par de bodegas que se que se, que se se damnifican, por ejemplo, con el tema del contrabando. Es, es un mundo de gente claro. que está interconectada en este mundo. Escuchen bien, y también a, la, a nuestra audiencia, ¿no? Cada que quiera comprar un vino más baratito, dese de cuenta que tenemos que apoyar lo nuestro y el trabajo de las familias. Y, por supuesto, también... Porque, ¿sabes qué nos hace diferente a los bolivianos? Que siempre cuando nos gusta algo lo hacemos con pasión y es tradición, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, mientras que en otros países a veces es ya más comercial, le pongo una etiqueta bonita y Así el vino que venga, en cambio ustedes están en todos los detalles, ¿no? Imagínate desde 1963, la primera cosecha hasta ahora, ¿no? Que sí. van trabajando ustedes en tantos productos y todos de calidad. Exactamente, Exactamente es el léxico que usamos, digamos. ¿Desde cuándo estás en el mundo de vino? No, yo ya llevo 59 cosechas. No, no, no, a mirá, no se años. ¿no? Ah, mira. que vamos <risa> ahí, ¿va? Salud, salud. <risa> tengo más imágenes, me dice producción, deja de beber Oscar, pero es delicioso los vinos. A ver, vamos, vamos, producción me está pidiendo, <risa> ah, déjalos probar un poquito. A, a lo menos tengo yo una parejita ahí en Control Central. Me dio yo así un buen vino para que para que les ayude. A ver esta fotografía, oh, mira, sí, es mi esposa Anita, sí, sí. Eh, en uno de los eventos creo que estuviste sí, con ella, sí, ¿no? sí, compartimos, sí. Un, o en la guía de, de, de los vinos creo que estaba, ¿no? Sí, mi esposa ahí sí, la conocimos, sí, muy amorosa, me acompaño, sí, muy linda, es hermosa. muy alegre, sí, sí, me sí me compartió con nosotros jovencito. Qué linda foto. Sí, estábamos todavía sin bigote y con pelo. <risa> Está viendo el programa, estoy seguro. ¿Qué le dices? A ver, esa es tu cámara, querido a tu esposa. Bueno, yo creo que eh, te quiero comentar que acabamos de llegar hace un par de horas, fui sí. viaje por tierra con ella me acompañó. Y eh, Anita, mi compañera, como decía mi abuelo, te lo digo a ti también, mi compañera vida, mi compañera de aventuras, la verdad que te amo un montón. Gracias por siempre estar a mi lado y brindo por muchísimos años más. Salud, claro. Salud. Cla. Felicidades, Anita, Colbert, ese amor que también se trasciende en, en, en tus nuevas generaciones también. Así en es. En tus propios, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Vamos con otra imagen más, me dice producción, por favor. Oh, ahí está mi abuelo, Julio. Julio. Sí, se otro, otro, señor, Papá Julio. Descendencia alemán. ¿no? Alemán. Ustedes, ¿no? Sí. sí. Él, él está trayendo de ahí justamente plantines. Yeah. A raíz desnuda que hay tres de Europa. Por ejemplo, así fue el caso del tempranillo, el trajo de España. claro, El tempranillo hace más de 54 años y hoy por hoy Gracias a, a esa iniciativa de mi abuelo pudimos sacar oro con el tempranillo en España. Ah, mirá, qué lindo. Qué viñeos, lindo viñeos viejos que dan mucha calidad, ¿no? Claro. Y que él tuvo la, la visión de traer. Si, si no me equivoco, las uvas del tempranillo son chiquititas, ¿no? Las del, sí, ¿verdad? generalmente vitis vinífera tiene eh, eh, esa, esa fisiología de tener eh, vallas muy pequeñas, ¿no? Uh -huh, sí. Pero es lógicamente tempranillo porque es una variedad de ciclo corto, claro. madura antes. Sí. Pero es fascinante. Muy bien. Estamos aprendiendo en nuestra audiencia. Saluda a nuestra audiencia, sé que nos estaban escribiendo un amigo, me decía, estoy compartiendo con un vino Colver. me mandaba la fotografía, a ver si la podemos compartir nosotros en nuestras redes sociales también, dice, y aprendiendo un poquito más de Don Franz, un abrazo, dice, a la familia Cuella. Perfecto, un abrazo. Claro, claro que sí. Nos vamos a una pausa porque al volver estaremos también con Luchito Guzmán, él sí es un experto en vinos. Y sin duda vamos a aprender un poquito más y conocer también de la calidad y el trabajo que tiene Vinos Colbert en Bolivia y a nivel internacional. Pausa y volvemos con mucho más. Aguárdenos unos segunditos, por favor. No es que se nos subieron las copas, sino que estamos muy alegres porque siempre los vinos eh, alrededor de amigos, de la familia, pues eh, nos trae esas alegrías ¿no? de rememorar vivencias, eh, momentos especiales. Querido Frank, estamos aquí con un gran amigo también, Lucho Guzmán. Querido Lucho, ya la tercera versión de Wine Fest. Ya estamos viviendo la tercera versión de Wine Fest. Realmente estamos como locos. Pero queríamos venir aquí a contarte claro. y a contar a tu audiencia de que el mejor festival de vinos de Bolivia está en La Paz y está ahora. Claro. Y le hacemos la invitación, estamos en el Club de Tenis La Paz esta noche a las 8 de la noche. Usted termina el programa y váyase, agarre con toda la familia disfrute, comparte esa experiencia y también que se quede un ratito ahí en el stand de Colbert para conocer un poquito más de la tradición, ¿no? Totalmente. A ver, eh, vamos, eh, querido Franks, a conocer un poquito el, todos los productos que nos has traído porque es muy importante y que la gente también, tenemos una gran variedad de productos, ya habíamos conocido el Syrah, ¿cuál es esta que me decías? Es Elia Rosa, es un Ya. Don Julio, es un el, el tope de gama, ese es el máximo, digamos. Sí. Es el, digamos, es el top, top. Sí, sí, justamente estuvimos ahora recibiendo un gran oro en Madrid de un ah, mira, Virtus para qué este lindo. vino. Sí. Son, son partidas muy pequeñitas, pero son de vinos mm -hmm. muy premium. Querido Lucho, en Wine vamos a conocer no solamente una gran variedad de otras marcas, también bolivianas reconocidas, pero... Eh, a veces desconocemos mucho, la gente toma el vino y, y no sabemos ni cómo agarrar la copa. Si nos puedes dar un, una pequeña clase así ya casi en la recta final del programa, qué rápido ha pasado el tiempo. <risa> en la recta final, mi querido Oscar, Franz, qué lindo estar aquí con ustedes. Realmente, bueno, la copa de por sí tiene su misma historia, ¿no? La copa no puede ser, no puedes tomar un vino en un vaso, en un vaso plástico. Claro. Tienes que tomarlo en una copa porque el vino sabe diferente, ¿no? Tiene que tener esta... Esa forma de flor, ¿no? Porque realmente los aromas se van a expresar mejor, el vino va a saber mejor, ¿no? En una copa. Entonces, por eso en el Winefest, a quien llegue, si llegan ahorita, les vamos a regalar una de estas copitas Winefest. Claro. Pez, para que puedan degustar más de 160 vinos, ¿no? Más de 160 vinos, más de 30 cinganis. Aquí hemos traído de la mano de Colbert una muestrita de lo que es, sí. ¿no? Y así como... Todo el mundo te ha puesto que ya está corriendo Para ir a conocer a Franz ¿no? claro. Que ya tenemos que volar al... al, al, ah, al stand. Ya estamos ya ¿no? listos Están allá. los otros representantes de las bodegas Están listos mm. para contarles también las historias Cómo son los vinos no. Trae, hemos querido traer aquí a La Paz Un poquitito del sur de nuestro país Ayer ha sido un éxito el Wine Fest En su inauguración Y hoy también esta noche estamos compartiendo eh, Ya cerrando lo que es la edición de Wine Fest Pero sin duda la gente tiene que ir a, Al Club de Tenis La Paz y poder conocer esta experiencia de los vinos bolivianos, ¿no? Eh, querido, por favor, las páginas para que la gente pueda comprar sus entradas y, o directamente allá. Pueden... Mira, yo les recomiendo que puedan ir directamente allá, ¿no? Eh, ya había un poco de fila cuando, cuando salimos, pero efectivamente porque hoy tenemos a Ayjuna desde Tarija, ¿no? Sí. Realmente va a ser, hemos traído a, a lo mejor de, de Tarija en vinos y en música. Yeah. Entonces la gente puede comprar su ticket en el ingreso, también puedes comprarlo en todotix.com Y yeah. eh, acercarte a, a, a través de claro. sus plataformas llegas o en el ingreso y te dan la copita Llegas, compras tu ticket y nosotros te damos una copa de estas yeah. Y con esta copita realmente le vas a sacar jugo Pero hay recomendación a hidratarse, ¿no? Claro. Tenemos diferentes puntos de hidratación porque... Es lindo ir, llegar y probar los 160 vinos, pero no, yo creo que es difícil. Entonces, claro. cinco vinos, agüita. Cinco vinos, agüita, agüita. ¿no? Como recomendación. ¿verdad? Está haciendo un poquito de frío, llévense un poquito, de, eh, llévense una, un, un saquito, porque el show también va a estar afuera. Claro, además hemos tenido ya artistas de renombre quienes ya han estado en, la prim en el primer día, estaba con nosotros. Estábamos con los canarios de Chaco, sí. con uh, un saludo a Lomar Valdivieso. Claro, con, con Octavia de Side Project. Claro. Y ahora estamos con, con Ayjuna. Entonces realmente uh, es un golazo de, de cartelera porque. El festival, es la importancia es el vino, el corazón es el vino, claro. pero queríamos darle ese toquecito musical a nuestro público para que también se anime, se anime a conocer, vaya a escuchar su grupo favorito y tomarse un vinito. Claro. Querido Franz, para una dama, ¿cuál, cuál, ¿cuál tú de toda la gama le puedes recomendar? Eh... Para una, creo que depende, no creo que no haya un vino perfecto, hay, hay damas que tienen diferentes tipos de gustos, pero a mí un vino... Mi productora no, es buena para los vinos, Ah, sí? Miel, Miel es, ah ¿cuál bueno. Podrías? Pero creo que hay uno que no deja de sorprender, que es el Estelar. Me ya, parece un vino estelar. muy particular, excelente, porque es una variedad que no es muy común, un Muñi Blanc. Ah, mira. Es una cosecha nocturna y tiene una intensidad fabulosa. Y, y va con este, con pay de limón. Ah mira qué lindo. Espectacular, ¿no, sí. luchito. Buenísimo y además la etiqueta. Sí. Tú sabes que la etiqueta cambia de color. Ah, mira, no. Sí, no, no sí la etiqueta ¿Qué? cambia de color en la temperatura correcta para degustar el ah, vino. ¡Ah, qué lindo! El, el el cambia de plomo a morado, ¿no? Entonces, ah, usted mira, pone el, esta etiqueta en el refrigerador, espera un par de. No par es de que se, se raro el vino, está moradito. <ríe> porque... Está moradito porque realmente te muestra las estrellas de Así la cosecha sí. nocturna. Si sí, podemos hacerle un plano detalle, por favor, para poder ver eh, las estrellas. O sea, qué linda etiqueta. No, y lo lindo que dice Tarija Bolivia, ¿no? Sí. producto que también se vende en el exterior. Sí, sí, este, lo, lo pueden encontrar hasta en Bordeaux, en Francia, sí. en el sitio de Uba. ¿Y saben qué es lo bueno, queridos amigos? Que obviamente eh, cada, cada producto vale su precio y frente a otros a nivel internacional puedes decir pero Colbert me está vendiendo un producto relativamente al alcance de toda la familia boliviana, del sí. bolsillo de, todo, de, de todos los bolivianos. Tal que cual. eso es lo más importante, ¿no? Muy sí. lindo. Precio, que bueno. Calidad, son todos muy buenos. ¿no? <risa> querido es Franz, muy si tuvieras que hacer un producto de un vino que describa tu vida, ¿cuál sería? A ver, te la pongo Uy, ahí un poquito para que pienses. A ver, pensalo ya. un ratito, eh, querido Luchito. Sí. Por favor, las redes sociales para que la gente nos siga y sea parte también de la experiencia y que comenten también lo que ha sido la gente que ha compartido ya la noche anterior con nosotros en Winefest eh, y todo lo que ha sido esta linda experiencia de, del trabajo de ustedes. Felicidades a todo este equipo también por, por ser parte y hacerme parte también de Winefest, querido. Pero claro, gracias, Oscar. Efectivamente, Winefest, lo que nosotros queremos es transmitir el, esta cultura del vino, ¿no? Nosotros de Winefest es un movimiento, ya no es simplemente un festival. Es un movimiento que le rinde tributo al vino mm. boliviano, ¿no? Nosotros, nuestro lema es Winefest, un homenaje al vino boliviano, porque realmente Lindo. tenemos que sacar pecho por lo que tenemos, tenemos que consumir lo nuestro. Estamos pasando una época difícil mm. en Bolivia por el tema del contrabando, mm. está golpeando al productor boliviano, y lo que queremos nosotros con Winefest es disfrutar y que la gente sepa, aprenda que Bolivia tiene grandes vinos. Así es. Tenemos vinos internacionales en Winefest, Sí, tenemos vinos de España, vinos de Argentina, vinos de Chile, que también son ideales para contrastar, conocer un poco más del mundo claro. del, del vino. Y lo que nosotros es que queremos que los visitantes vayan y realmente les saquen jugo a su entrada Así y es. tomen todo lo que puedan con medida, pero Muy con eh, respetando también un poco de que detrás de cada copa hay mucha historia. Esta noche en Club de Tenis La Paz, ya sabe, la invitación ya está hecha. Frank, la pregunta, ¿cuál sería el vino que le pondrías o el nombre o el... Toda la marca de lo que sería, que resumiría tu vida, querido Franz. Creo que haré un vino de los viñedos donde tuve los recuerdos más, más entrañables con mi abuelo, de esos viñedos que me han marcado desde la infancia, y de esos frutos hacer un vino, creo que sería el elixir más grande, ¿no? ¿Qué? ¿El nombre? que le pondrías? ¿Tu nombre, Franz? No. ¿Qué le pondrías? Para nada. Anita. No. ¿Así <risa> no? no. Me gustaría poner Anita, pero creo que. que que resume tu vida, entonces, ¿qué sería? ¿Sueño? No sé ¿Alguna sola palabra? Puede ser Puede Muy ser, bien. tarea Lo tarea, tarea, tarea, tarea. Tarea. voy a preguntar esta noche sí, Como a mí lo tengo en el palo, pero a ver Un saludo por Bolivia, un saludo por Colbert Gracias, un saludo por Winefest Y de esta sí, manera sí, nosotros chico. nos despedimos En su programa Referentes Estuvo con nosotros Frank Colbert Ha sido un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares Adiós Bolivia, nos vemos esta noche En el Club de Tenis La Paz, adiós